Hemos querido denunciar el fraude que, que existe en limpiezas de Virgen de Camino. O sea, es un decimos que, que propicia ese fraude y, os, y ese, ese se beneficia él mismo. El papel de Videa es muy importante porque eh, admite adjudicaciones por debajo del precio de coste de mano de obra, lo cual hace que luego ISS, para mantener sus beneficios, eh, tenga que eliminar plantilla. ISS decimos que se beneficia porque puede competir por, con precios más bajos que el resto sabiendo que Videa no va a controlar su fraude y eh, sabiendo que luego va a eliminar esa plantilla. La situación en, en el hospital ya ha tocado límite completamente con la llegada del COVID porque han aumentado las cargas terriblemente, lo cual multiplica la responsabilidad de Osasun Videa, porque de, de la millonada que ha destinado a la limpieza al COVID, a hacer frente al COVID en Navarra, no ha destinado ni un solo céntimo a aumentar las plantillas de limpieza.